Mira, te voy a en lo comentario primeramente. ¿Qué es esto? Sí, díganme qué tal. Muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Ah, me sigan viendo. Acabo de contactar anónimos, No preguntan. Si a ti te hubiese tocado de ¿Qué cuál viste a la radio, porque es pues, que ¿por te dije la pequeña. Hace algunos años, con esto que pasó, que ya sabemos lo que pasó, pues esto del boom de las redes sociales comenzó a coger mucha fuerza. Sobre todo una plataforma como TikTok cogió mucha más fuerza con todo esto lo que pasó. Y salieron, pues, muchas personas. Hacer YouTube. Desde ahí para acá, pues han cogido mucha, mucha fuerza. Y estas personas, desde TikToker, pues han llegado a que la plataforma de YouTube. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. tic en tu cara. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. De YouTube. Y han logrado tener mucha acogida. Aquí tenemos a Dan del Sur. Dan del Sur pues, es un tiktoker que tiene 6.1 millón de seguidores. El cual tiene su cuenta verificada como podemos ver. Y hace los videos con unas... Amigos, miren cómo está quedando mi arbolito. Díganme, del 1 al 10, ¿cómo está quedando? ¿Les gusta? ¿Cómo quedó mi arbolito? Soy un pro, soy un pro. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ahora sí viene lo chido. Bueno, pues en sus videos dice que, que tiene más dinero que Mister B. Eso dice en sus videos. Pues cosa que es dudosa, Pero usted sabe que eso llama gente. Sabemos que hay más de 6.1 millones de seguidores en, tic en TikTok. Y tiene 213 mil seguidores en YouTube. En su canal, él comenzó haciendo música Con la música pues no le fue muy bien Y comenzó pues Aquí haciendo pues los tiktoks Y ha cogido pues Una gran relevancia Sobre todo en esta plataforma Bueno tenemos también a otra persona Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Sigan viendo Limpiamos pues tenemos también a Giancarlo, Giancarlo ha hecho sus viajes a Bogotá, el de Puerto Domingo, creo que es de Santo Domingo, que es de Santo Domingo y en todos sus videos pues dice, sigan viendo, Mira. se clavó un clavo en el pie, adivinen qué yo voy a hacer, ah. sigan viendo, Llamo un poco de trementina, sigan viendo, olimpia, uy eso debió doler, ¿no? <ríe> debió doler. Mire, le, le está haciéndole tratamiento de un clavo que se ha metido en el pie. Uy, eso de doble, es una cosa terrible, es terrible. Uno cuando entra a esas espinas en Antioquia, es era una cosa am terrible. Sigan, Sigan viendo. viendo. Le ponemos eh, un poquito de tabaco. Sigan viendo. Sí, ahí le, le está haciendo le está haciendo curaciones. Y sus videos, pues son unos videos divertidos. una persona que es muy humilde. Eh, trabaja muy... Le bien amarramos un Sigan viendo, mi y después les podemos seguir viendo Gente, yo no soy doctor pero hice es lo que pueda ustedes saben que la Tremantini y el tabaco sirve para cuando se crea un clavo así que síganme los que no me siguen sigan viendo oiga, entonces sigamos viendo como dice Jan Carlos aquí tiene una plataforma tiene 11.2 millones de seguidores tiene Jan Carlos en la plataforma de, de TikTok y aquí en Facebook ha logrado tener 3.1 millón de seguidores pues los vídeos largos son más bien pocos ¿no? pues siempre tiene altos vídeos largos miremos cuántos vídeos largos tiene aquí en la plataforma wow bueno aquí no se resalen pues el total de vídeos para que podemos ver yo comencé a verlo como tenía como ciento y pico de mil algo así en, en, la, en la plataforma de youtube de, de tiktok ah, también tiene aquí juegos de free Fire, tiene acá de aquí con la cicla bueno él es dejo para que ustedes sigan viendo el canal y sigan viendo y si quieren pues lo pueden seguir aquí miren él les voy a dar el enlace de cada una de estas personas que estamos mostrando aquí les voy sí. Bueno, vamos a mirar. una... Suba, suba. Rara, ¿eh? Me regalaron algo, mi gente. Me acaban de regalar algo que ustedes van a ver ahora. ¿Qué le habrán regalado? ¿Qué le han regalado? Vamos a ver... ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Putter! ¡Qué buen servicio! No se asusten. Ay, ay. <risa> no se asusten. <risa> Sigan viendo. ¡Ay, ay! ay <risa> vamos Pero yo quiero ver qué es, o sea, yo quiero ver qué es lo que le regalaron. Eso parece como un zapato. Uy, cuidado que me voy volando. Coincidencia, o destino. ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos. ¿Eso está bueno yo no sé, mire ahí sale. ¡Ah! Ah, es un cangrejo, es un cangrejo grandísimo ¿Qué? Necesito uno de esos <risa> Fuimos tipados ¿Tipados? Enlaujados Fuimos embaraquiñados Eso ni siquiera existe Es un cangrejo Si sí, es un cangrejo Si <risa> sí, es un cangrejo Eso, es. Eso. para una tarántula grandes que salen en Antioquia que eran unas arañas como la mano mía? Es un cangreo Es un cangreo Ay no, eso tiene puya, los no tienen puya Miren, te vayan poniendo en los comentarios primeramente ¿Qué es esto? Sí, díganme qué taraña Muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Me estoy muriendo, me estoy muriendo Lo noto, te lo juro, veo la luz, eh Uy, eso está como raro, ¿no? Tiene, tiene como, como cacho en las puntas. No tiene manitos como... Tiene como unas puntas. ¿Qué será eso tan raro? Uy, qué miedo. Eso da sea, terror esta vaina. Y ahora... Díganme... ¿Qué es esto? Mira, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esto parece como si fuera un loro. Mira, mira, mira. Ah, no, eso sí es un... Eso, eso es una langosta, es una langosta. Mira un loro, pero ¿qué esto? Pero está congelado, está congelado pero Aquí está como ¿Qué raro. ¿Qué es eso? como ¡Langosta! Ok. Bueno, si quieres seguirles viendo, pues ahí pueden verlo y los dejaré ahí para que sigan viendo el canal, tiene 3 millones 21 21 seguidores, vamos aquí con el otro aquí el otro se llama Rubén, Rubén Tusta Rubén Tusta, tiene acá en la plataforma de TikTok tiene 25 millones de seguidores tiene la cuenta verificada tiene la cuenta verificada no sé por qué Jean Carlos no la tiene verificada, no sé por qué pero se la tiene verificada pues los videos le lo hacen reír mucho a uno hace o sea, varios personajes o sea el mismo cosa bonita o sea aquí bien hecha cachetes mami mami mami bueno no sé si lo habrán visto pero cuando yo vi la primera vez pensé que era kiko verdad <ríe> pensé que era kiko el del chavo del 8 Mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami, mami, mami! Si te llamo vos tenés que venir, porque una se puede estar... Pero según como habla, parece que era como de, de Chile, ¿no? Como de chilena. era. muriendo acá y vos no sacas de la pura nadie! Sí, mami. ¿Qué quieres? <risa> También le hace reír algunos videos muy chistosos. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre, no? Hace, hace el papel de la mamá, el papá y el hijo. Ah, pero si fueran tus amiguitos... ¡Corriendo, salir. ¡Mami, ya estoy de acá! ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor. Ya la parecía a Rubén... Rubén Aguirre, se llama? Al ha aparecido, ¿no? ¡Mami, ¿en serio me llamaste para eso?! perdón, que lo moleste tanto al jefe! Hace unos años con esto que pasó, que ya sabemos lo que pasó. ¿Se está tomando a mí? ¡No! Este, este, para se paró la verdad. Cachetes. ¿Qué es mami? Alcanzó mil de que están en la el... cara. Es que hace bien el personaje, ¿no? A hace muy bien, hace bien el personaje. Mucha jugada. Cártelo, Cachetes. De YouTube. De YouTube. Ay, no. Ay, no. Bueno, aquí tiene Amigos, todo. Amigos, miren cómo está quedando bien, mi armolito. Díganme, el 1 al el 10, ¿cómo está quedando? Entonces, yo la ¿Cómo que ah, no lo estaba siguiendo. Soy un no un bro, bro. Bueno, usted, yo, acá también, aquí lo estoy, estoy pues, pues, entonces. No lo siguiendo. Entonces, que, que tiene más dinero. Yo creo que aquí tú lo estás siguiendo. Sí, eso dice en sus videos. Es que lo estoy No lo estaba pues, siguiendo acá. Gente. tienen todas las redes sociales están en ellas sí, el un millón de seguidores, ¿no? seguidores como podemos ver aquí están en el en el tarro del chavo y tiene esto es como un sitio bien, que haya el chavo el 8 o eso que en México es como un bar no como canal. un comenzó haciendo no cosas es como para una cafetería día, parece, y comenzó pues pero no veo mucho chistoso, de que si ustedes usted usted quieren venirle a seguir, y pues van, y van a los, a los canales. Les dejo ahí, les dejaré los enlaces debajo del video. Bueno, bueno, muchas gracias. Reaccionamos con bolos de el puya, puya puya like. Y si les gusta pues este tipo de bien, contenido, pues suscríbanse acá al canal mío. Eh, Ave María. No cuesta nada, ni cobran nada, papá. Eh, Ave María, por Dios. El domingo en todos sus videos, pues dice, sigan viendo. Se grabó un.